Que nuestra queridísima Toquicha, pues pide disculpas públicas por afrontar pues la situación que pasó con las imágenes que se tomó ella frente a la Virgen de la Alta Gracia. La exponente Urbana Toquicha pidió disculpas públicas por las fotos provocativas que compartió en sus redes sociales posando de manera sensual en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Jarabacoa. En el acuerdo con la Fiscalía de La Vega se estableció que la joven debía pedir disculpas públicas. También se acordó que ella no podrá visitar los santuarios de esa provincia durante un año, además del pago de un salario mínimo. El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, había depositado una querella en contra de la cantante luego de que salieran a la luz unas fotografías suyas en las que posaba de forma muy sensual en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la carretera La Vega-Jarabacoa. A la salida de la audiencia, ni la cantante ni su abogado, Félix Portes, ofrecieron declaraciones a la prensa fue visible la alegría en el rostro de Toquicha mientras se dirigía al vehículo que la transportaba. La querella del alcalde de La Vega indicaba que la cantante había profanado el santuario de la Virgen de la Alta Gracia ubicado en la carretera Federico basiles en Vallacanes entre La Vega y Jarabacoa. A la salida de la audiencia, el abogado del ayuntamiento de La Vega Dijo que respetaba la decisión aunque no la compartía. Más tarde aclaró que en ningún momento se le ha prohibido ni la entrada a la ciudad como se informó en un principio, ni a los templos religiosos. Escuchemos las declaraciones de la declaración de Tokich. Quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de La Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice esta foto no la hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar, venga de donde sea o, o sea lo que represente y lamento mucho que se hayan ofendido. Les pido disculpas y un abrazo para todos. Bien, ahí podemos escuchar las disculpas que dio Toquicha sobre ese acto que ella tomó pues al tomarse la foto con la Virgen y que podemos escuchar pues Kevin Cruz, el alcalde de La Vega, dijo que en ningún momento, como la hayan publicado, no se le ha prohibido pues la entrada a ella de nuevo al santuario o a cualquier lugar religioso dentro de La Vega, sino que mantener más el respeto y que no vuelva a ocurrir ese tipo de hechos. O sea, que eso es falso, lo que se dice de que, que ella no puede entrar a La Vega, primero era que no podía entrar a la ciudad, ahora es que no puede entrar al santuario. Pero todo eso es, es falso. Es falso. Sí, porque tú no puedes prohibirle a una gente que pise una ciudad ni, ni un santuario, porque esos es son sitios libres, claro, ¿verdad? No, pero <risa> el está. que tú seas persona no grata en una ciudad no significa que tú no puedas ir, tú puedes ir, que tú no le que tú no le agrada a la gente de ese sitio. Ya no mismo respeto. Y si te si, si, si te llaman a la tú sigue normal, porque tú sabes, por ejemplo, aquí en San Francisco hay mucha gente que es persona no grata <risa> sujeto, ¿verdad? Eh, eh, eh, eh, se declaró no grato una vez aquí porque eh, y en Santiago por des, por decirlo campesino y ahí vino a los juegos de los gigantes y vino a los juegos de las Águilas normalito allá que son personas no gratas eh, quién más Hay mucha gente entonces que tú seas no grato en un sitio no, no quiere decir que tú no puedas ir tú puedes ir lo que pasa es que tú sabes que puede aguantar tu tú tu bullita de la gente claro. que te van a acabar y ese tipo no, de cosas. No, y esperemos que estas disculpas que ella ha dicho sean disculpas que ya han salido de su corazón, de que ella sienta de verdad que mm, haya sido... ¿tú crees? porque que, Por eso te digo, que se ve como tan corto, que ya lo... O sea, corto las disculpas. Y ya sabemos la vocecita que ella hace, que mami yo me río cuando ella habla así. Entonces, esperamos que no haya sido mandado para callar y para tapar el tema, porque realmente Eso manejo, tú hay que tener un chin de conciencia que estuvo fuera del lugar, que como hemos dicho, no todos creen en la adoración de imágenes, se sabe. Pero hay gente que cree en Dios, la Virgen de la Alta Gracia, patrona patrona aquí en República Dominicana, y hay que respetar. Tal, los distintos tipos de religión y cómo la gente pues muestra su afecto y su creencia hacia Dios tanto también hacia su madre entonces que sea también un ejemplo para los demás al movimiento no solamente urbanos sino también personas del medio o personas también comunes y corrientes que quieran comentar ese tipo de hechos saber que tienen que llegar a las consecuencias porque conchale eso se vio ya en muchísimos eh, personajes eh, de otros países también pues salieron a la luz Tuve lo que yo comentaba de México, de la Rosa de Guadalupe. Hubieron incluso mexicanos que también lo dijeron que si hubiera pasado allá, hubiera sido una revuelta mundial, porque es una falta de respeto a una creencia muy fuerte. Y sabemos que en nuestro país, a pesar de que hay varias religiones, la más fuerte siempre ha sido la católica. Y la Virgen de la Altagracia lo tienen allá, ven. y güey, Eso es el 21 de, de enero. De enero. Ajá. Fui de feligreses en Higüey. Anyway, haciendo promesas, en la fila de personas, para que con acontecimientos así que puedes causar disturbio en jóvenes que no, tan indecisos que no saben ni en qué creer, ni en ellos mismos creen, pues toman este tipo de personajes que vienen siendo su ejemplo a seguir, sus ídolos, y se viven de eso y no saben el mensaje que ya estás transmitiendo. Claro, pero ya yo creo que este es un, un, el final del capítulo ese de Toquicha. Le damos la bienvenida también a, Villa, a Villalona, a la voz en off. Hola, hola. Del programa. Buenas tardes. Buenas, Buenas. tardes a todos los que nos ven a esta hora a las 4 de la tarde. Este programa Los sobrosos Aquí por el canal 10 de Telenor. Y bueno, como tú dices, eh, Angels, ya el, este escándalo aquí con Toquicha ya debe de terminar aquí. Sí. Se terminó como tenían que terminar, como se vaticinaba Acciones legales. Eh, Exacto. Un, un acuerdo de conciliación tranquilito, sin problema, una multita. Aunque habrá que ver. Eh, Qué bases legales tienen para darle una multa a, a, a Toquicha por eso, pero lo importante es que ya esto quedó ahí. Pero yo me sorprendí ayer cuando en las informaciones iniciales de medios de comunicación de, que tienen credibilidad aquí, o sea, que no fue algo que alguien lo dijo en las redes, no, no, no fue algo en los medios de comunicación que salió y que trascendió, diciendo que Toquicha no podía pasar por La Vega. No podía entrar a la vega, entonces no. digo yo, ¿cómo, ¿y qué va a hacer Toquichas cuando vaya para el Cibao Verdad. Va, va a tener que dar una vuelta por. ¿Por qué? No, por, va, por mar, ¿verdad? a poner, Ah, ahí, va a bajar los cristales, a ver cuál es Verdad. Que va a para la vega. O sea, un, un, una estupidez. O sea. O sea, yo ayer en, en mis en mi redes sociales. Y quito, se prestan medio importante para eso. No sí. En mi red social de Twitter yo dije, bueno, ¿y cómo es que se le van a hacer? Porque esa medida es estúpida y además es, es violatoria a la Constitución Dominicana. Claro. Porque solamente, yo creo que la única persona que puede prohibirle a una persona la entrada a X sitio es el presidente de la República. Así es. Claro. Y para eso tendría también un, una base legal. Una base para, legal. Para eso y algo Entonces, que, que... Ahí están las declaraciones de, de, de Félix Porte. Vamos a escuchar ahí lo que dice y que nos da más luz sobre esta cuestión de toquilla. Y así como a cual. Con relación a la cita que realizó la Fiscalía de la Vega a nuestra representada Toquisha Peralta, es importante precisar lo siguiente. Primero, que se levantó un acta de conciliación. Esta conciliación se realizó en virtud de lo que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal respecto a la solución de conflictos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta acta de conciliación nuestra representada se comprometió a a tres eh, aspectos. Primero, a pagar una multa ascendente a un salario mínimo. Se, segundo, se comprometió a pedir excusas o disculpas públicas a través de las redes y de los medios de comunicación nacional a tanto los ciudadanos de Jarabacoa, de La Vega y así como a cualquier persona que se haya sentido ofendida eh, por sus actuaciones. Tercero, se comprometió también a no eh, incurrir en la conducta que generó este conflicto. Y es importante resaltar que parte de esta acta que tengo aquí en mis manos, esa acta de conciliación de manera alguna establece que ella tenga prohibido visitar santuarios en Jarabacoa, en La Vega o en cualquier parte del país. Esa parte es falsa y queremos eh, aclarar este aspecto. Por relación a la cita. Eh, <ríe> <ríe> las declaraciones de Félix Portes, abogado de Toquilla, quien en La Vega, eh, pues estuvo representando, la verdad, y pudieron llegar a este acuerdo de conciliación. Nada, o sea, ya todo aclarado, todos dentro del marco, vamos a decir, entre comillas, legal de esta cuestión de Toquilla que de verdad causó un gran pacto y un gran escándalo en este país, como casi todo lo que ella hace. Sí. Pero, así como yo espero que le hicieron esto a ella, razón legal o no, también se le haga contra el diputado Pedro Botello, que se usó una cruz, que también es un símbolo del cristianismo respetado y venerado, para exigir el 30% de la jefe para una protesta. Que obviamente es una protesta política y que busca interés. O sea, está utilizando un símbolo de la religión para sus intereses. Y ahí no le han dicho nada. Pues, sin embargo, aquí toquilla, pues una pose y estas fotos y ya es el fin del mundo. Entonces, en este país donde... Tiene un parecido tú a Pedro Botello. Sea, el perfil. no Pedro, Pedro Botello es más grande y, y más... No, pero yo, y, digo y, de, y yo digo y de... Y más de, negro. De, de roto. No, de no, rotro, no, no, no, no. Es más, es más negro. Y, y, y, y, y más cocolo. Y más, y, y, y, y, y más cocolo. Porque le de del este, ¿no? Sí, sí, sí. De la romana. Y no, no diga ya, tú. Que, te que lo diga, lo diga otro. Completo que lo diga otro. Que lo diga está. otro. Que lo diga otro. Entonces ahí ya... Pues nada, eh, ya aquí se acabó el capítulo con claro. ahora Y ahora lo que va lo que viene con toquilla ahora es eh, las colaboraciones, <risa> perdón, las colaboraciones con <risa> eh J Balvin y con Rosalía. Con Eso J es lo que Balvin. va a ver. Vamos, Vamos a ver, que viene entre Vamos a ver qué, qué, dirán esas canciones. Bueno. Qué polémica harán esas dos Yo, yo te lo acabo de que sale. El ¿Qué vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer con Toquich? Unos videos picantes que andan por ahí, picantes, picantes. Sí, sí, sí. sí. Entonces <risa> vamos a hacer con Toquich. <risa> Pero nada, yo creo que esta, esta colaboración y esto que pasó, yo creo que... Toquicha va a aprovechar también, porque tú sabes que esto, estas controversias se, se aprovechan para sonido y para, para canciones y ese tipo de cosas. Yo creo que Toquicha está durmiendo y que no ha lanzado un tema, se ha dormido. Parece que le parece que no lo han manejado bien, porque un, eh, un artista en, eh, dominicano en medio de una controversia así, eso es para siempre, tirar un tema con tu vídeo Siempre saca un tema sí, eso es. Pero si, si agarra el tontón, tontón 80 tuvo que tuvo que besar a un hombre. <risa> toquincha tiene un sonido que de que no tuvo ya que buscar, lo que fue lo que sucedió y, y no aprovechó. Ojalá tontón. No el teatro, ojalá tontón. Nadie, no he espérate, ojalá tontón hubiese, hubiese encontrado ese, ese sonido así, no tenés que ver su nombre papá, <risa> para no, Ojalá. No, no, Hoy tuvo que verse un hombre. Porque la línea de Toquicha es sonar, sea como eh, sonar con su canción y su y su y su estilo. No buscar, sí, pero debió no de aprovechar. No, debió de aprovechar y tirar un tema. Sí, debió de aprovechar. Ya sí. Ah, ya, que no. que usted toquillo, Ay, ya tiene este ahí lo que viene con Rosalía, con J Balvin, me imagino. No, eso no está, eso los no temas que lo los temas que ella tiene Es, pro... es que, es que no, esos son productores internacionales, sí. eso eso es es planificado, sí, cuidado. Tienen, pues, me imagino que producido ella... no aquí que tú te montas y en, en una eh, eh, en Andeles Rede de no dilo, padre, pero di, no, no, no, no, no, no, no, tú no, te no, montas en un cualquier en estudio, un le digo, cualquier no, estudio de por ahí, eh, ya, no leo, leo, leo porque, porque ella, ella graba ahí, Andeles, no, leo, eh. no, no, pero a, no, yo aquí no, no meto aquí a los muchachos urbanos que están demostrando ah, que están, uy, están, en el, no, yo les he dicho aquí, ¿está en es? Los lo urbanos de aquí de Macorís, eh. no de Macorís, no, leo redes no de aquí de Macorís, los redes que le graba Toquicha. Es caliente, tenemos a J bien con ella. Bueno, sí, porque tú sabes que J es explícito también. Sí. Explícito. Sí, últimamente. Él, él, está él, está él tiene sus colores, como dijo Néstor a, ayer, fue. Ajá, bastante. ayer. Pero <ríe> a él le gusta lo él explícito, tira y, su cosita. Él tira su cosita. Y se pega el loco. Ajá. Y se pega. Y Dime aquí Néstor. eso es una garabía y una felicidad por eso. Ah, pero si lo hace el toquitón. No. Ella no lo ha aprovechado. Ella debió de tirar un tema. Un tema debió de tirar y se hubiese metido porque ella ella está ella está en el ojo de de, de, de, huracán, de, de, de bueno estamos nosotros hablando de ella si hubiese si hubiese si el tema si hubiese el tema hubiese salido hubiésemos estado hablando del tema también y tiró un tema esa sonidita tú no ves y ya pero tú crees que, que, ese, que ustedes creen que este esta situación con toquicha o sea vamos a, vamos a decir que esto no pasó Okay. Uh -huh. Ustedes creen que Tokichi hubiese sonado Con Rosalía y con Gibaldo, ah. sí, sí, claro que sí porque es que son damu, o sea, Están en el auge ahora internacionalmente auge, Porque ahora mira, mismo. de Rosalía están hablando Mucho últimamente en el caso que se confirma Que ya está con, supuestamente con Raúl Alejandro Ya eso es, la gente ya la tiene ahí Y que supuestamente Él vino también con ella para acá Ay, yo lo vi, ¿Tú lo vi, claro. ¿Y era vi la de Mira, Exclusiva. mira para que tú veas Que la gente del diatre La gente mira todo Raúl tiene un tatuaje aquí de una flor entonces se lo a compartir una cima. O sea, que ella es muy original en subir esas fotos a Instagram. Ella tiene una comiéndose una empanada. Y al lado, arriba de ella, hay una mano. Y la, se ve igualito el tatuaje. Y la gente entistosa tan ya. Y lo encontraron. No sé si en que lugar. Es tremendo. Ese, Es el FBI de la red es Tremendo. Y Jay Balvin. ¿Quién se imaginaba Jay Balvin en los barrios de República Dominicana? Con un uniforme del liceo. De, del liceo. Ya Dime. Tú sabes. Eso quiera o no quiera y va a ser controversial. Va a ser señor, controversial. A de la Virgen de la va a ser controversial y, y yo creo que va, le va a dar un, bu, un boom a Toquicha ahora a nivel internacional. O sea, que Toquicha tiene que aprovechar el momento y no alocarse como está Roche. Roche ha tenido la oportunidad de, de, de ser internacional. Yo creo que Toquicha, este, este es el momento de Toquicha catapultarse a, a, allá a otro nivel, como, Luis, como lo ha hecho Kiko el Crazy como lo han hecho varios artistas que ya ya tú lo ves con, con ojos ojo internacional. Oye, me hiciste, Va a un Grammy aunque sea a cantar, a un Grammy, yo creo que ya. O sea, porque la gente dice, ah, que bueno, del mundo urbano que son de, sí. Del, sí. De del clan Toquisha, del quilla dice que ella va, ella puede ganar un Grammy. Yo digo que incluso estar en un Grammy cantando, ya eso es un éxito ya. Claro, éxito? ya ya, sí. ya hice para porque el Grammy no son cinco o seis loquitos que se ponen ahí a nominar gente no, o, una, no. o una votación en ella. Son gente profesionales de la música, que estudia la Suena música. Son como aquel... Exacto, que saben son que lo que es. O sea, a mí, meter sí. a, a, a esa muchacha en un Grammy, eso va a ser un boom. Pero ella puede, ella puede. <risa> Vamos a seguir, señores.